de la producción de electricidad que se basa básicamente en los combustibles fósiles y que eso es lo que hace que, bueno, que se ha generado un poco todo el mundo, el cambio de energía entonces eh, ya le paso el micro ¿Ah? no sé. yo nada más que decir que son energías si alguien no la conoce alguien no conoce son energías de aquí todos como fósforos y pocio, ¿no? porque ¿qué? tú eres ah bueno, para sueles de, de solano, entonces tenemos el convenio con solano y tiene como si lo fuera, ¿eh? pero eh, hay una restricción que es para los que, para socios y socias de, de las cuatro provincias, de Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba. Y bueno, ya nos están hablando también de Málaga. <ríe> no sé ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar por lo norte, de, por aquí. Entonces, entonces eso que el energía pues nuestra cooperativa estamos súper orgullosos estamos intentando cambiar el modelo energético para que sea por supuesto distribuido y ¿eh? por eso hemos hecho esta oleada solar no es la primera es ¿eh? la primera en andalucía pero no es la primera en españa hay un, ya por lo menos veintitantas. hay unas 150 personas ya que tienen instalación en su casa ¿eh? que el socio y socia ahora mismo con mil contratos ¿eh? en 10 años. Esta cooperativa nació en Gerona porque vino una holandés a la, a la clase, a la, a la Universidad de Gerona. Y no encontró ninguna cooperativa y él la fundó con 150, 150 personas de ahí ahora, Como ¿eh? han pasado 10 años. Y bueno, que seguimos porque lo más importante de las las que tengamos ahí. Muchas gracias. La Cristina quiere la fuerza que digamos Yo ahora mismo estábamos hablando Antonio que es lo que yo iba a decir. Yo iba a decir que cuando yo siempre estoy con las amigas, con los amigos hablando. Siempre me dijo, hay que ver con la de horas de luz que nosotros tenemos, con la de horas de sol que nosotros tenemos en España, Andalucía sobre todo, cuánta cantidad de, de luz solar malgastada porque no estamos utilizando la. Antes el impuesto contra, contra el que nos pusieron y que nos evitaban que nosotros quisiéramos tener placas, pero no podíamos tenerla. En otro momento había que vender la energía al grupo de Casa Grandeza, en Andalucía, y volver a comprar la energía. Y poco a poco hemos conseguido que gracias a leyes que están dictando la situación, que pues ahora podamos nosotros generar nuestra propia energía comprando estas placas y por tanto eh, abaratando nuestro consumo. ¿vale? Y yo le voy quiero decir esto. Espero que haya mucha gente para que eh, se produzcan más compras colectivas y podamos ir pasito a paso porque siempre decimos bueno nunca es el momento y yo creo que el momento está llegando yo veo a muchas compañías ya con la Luz entonces si estáis viendo el anuncio que tiene ahora que es muy bueno porque está un poco en la línea nuestra no vamos a poner los tejados placas ¿no? y por qué no ahora y a qué vamos a esperar hay ya muchos países que lo están haciendo efectivamente estábamos diciendo antes que Alemania Vas a Alemania, muchísimas menos horas de luz, de sol, y sin embargo tienen todo, todo, todo su tejado lleno de placas claras. Y nosotros, ¿por qué no? Pues porque mira, está. ahora ya no hay ley, no hay ley que nos lo impida. Ahora lo que puede haber es que no podamos, porque estemos tan tiesos después del confinamiento, que no tengamos ninguno. Ni siquiera tengamos para poder financiar que si hombre no va a decir que incluso se puede cambiar. Ese motivo sí, pero si me decís pues otro ya no hay ningún motivo. Así que de verdad, si queréis tener, estamos en el motivo. Cada uno no vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos podemos empezar a cambiar. Así que vamos a una pequeña presentación de quiénes somos nosotros en Quantum, eh, un poco de cómo funciona la campaña, ¿vale? Y cómo ha funcionado todo este concurso. Voy a explicaros, a hacer una breve introducción de cómo funciona la fotovoltaica, de las cuales seguro que tenéis muchas dudas, y voy a intentar ser lo más abreviado y conciso posible en esta presentación para que podáis remitir las preguntas que yo pueda contestar acerca del funcionamiento tanto de la campaña, ...como del funcionamiento de, la, de las instalaciones fotovoltaicas, ¿vale? Voy a intentar ser muy breve... Eh, ...creo que al discurso político se ha dado mejor a la compañera, ¿vale? Pero bueno, yo, yo estoy aquí para acceder y facilitaros el acceso... ...a la fotovoltaica para vuestros hogares. Bueno, comentaros de que eh, las, las campañas de compra colectiva de Son Energía... ...son unas iniciativas que nacieron, en... ...creo que en la sede que se encuentra en, en Cataluña, ¿no? Me parece... ...y bueno, por allí se han movido en Navarra, en Cataluña, en diferentes sitios este tipo de oleadas eh, y compras colectivas eh, para poder tener acceso a, a socios de Son Energía a este tipo de instalaciones con obviamente una gran ventaja competitiva en precio. ¿no? Eh, Abaratamos los costes de instalación y con ello podéis conseguir esta tecnología de una forma muy asequible. Eh, son organizó una, un concurso entre empresas instaladoras de aquí de Sevilla y bueno, tuvimos la, la habilidad y la fortuna de, de ser los elegidos para poder ser vuestra empresa instaladora fotovoltaica. ¿no? Nosotros, Quantum Energía Verde, somos una empresa que nació de, de un grupo de ingenieros, eh, ingenieros industriales de Sevilla, que habían trabajado durante 10 años en, en empresas multinacionales del sector, tipo Avengoa, tipo Solux, y bueno, después de tirarse más de 10 años dando tumbos por el mundo, haciendo parques solares, pues bueno, tuvimos... Eh, tuvimos a bien trasladar todo este tipo de conocimiento que teníamos adquirido sobre la fotovoltaica aquí al consumidor final y más de centrarnos en huertos solares que está muy bien esta iniciativa de, de la generación kilovatio hora y la novedad solar pues centrarnos en lo que es el autoconsumo residencial y el autoconsumo de pequeña empresa. ¿no? Llevamos eh, tres años en el mercado, nos dedicamos exclusivamente a lo que es instalación fotovoltaica, en lo que sabemos no correo Ahora somos alrededor de unas 40 personas en, el, en la empresa No subcontratamos nada Todo es personal en plantilla, en nómina eh, Y bueno, estamos muy orgullosos del equipo que hemos formado y de la gente que estamos en la empresa porque estamos muy contentos de poder decir de que en todo este transcurso, incluso en épocas oscuras de impuestos al sol y demás en todos estos años hemos desarrollado más de mil proyectos de instalaciones residenciales por toda Andalucía ¿no? y estamos nosotros en nuestra oficina y os invito a todos a que os paséis cuando queráis tenemos la, la nave de la habitación en el polígono pivo y allí os recibiremos cuando queráis con los brazos abiertos para enseñaros eh, nuestras instalaciones, el producto vale y por supuesto asesorar ...de manera personalizada. Eh, nosotros destacamos mucho por cómo hacemos los números... ...de las instalaciones, eh, por cómo hacemos los informes... ...seguro que cuando veáis los informes que nosotros realizamos... resolverán muchas dudas de cómo funcionan las instalaciones fotovoltaicas... ...son informes muy completos... Eh, ...entendemos que eh, una instalación fotovoltaica... ...evidentemente, y estamos aquí por ello también... Y es porque nos mueve un sentimiento más allá del propio... ...ahorro en la energía, ahorro en la factura de la luz... ¿no? Y eh, bueno, nosotros tratamos de acercaros eso y gracias a campañas como la de la compra colectiva de Son Energía, pues lo vais a tener más accesible que nunca. ¿no? Las encontramos actualmente en los mejores precios que ha tenido nunca eh, poder hacer este tipo de tecnología en casa. Hace 10 años esto era absolutamente prohibitivo a nivel doméstico y actualmente son inversiones muy asequibles. Eh, viable en la mayoría de casos, ahora explicaré un poco cómo funciona y qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de, de, de hacer este tipo de instalación en casa, eh, y que se amortizan muy rápidamente, sobre todo con precios como los que se ofrecen en esta campaña de, de compra colectiva. ¿no? Eh, dicho esto, explico un poquito someramente cómo funcionan los sistemas fotovoltaicos, ¿vale? Eh, seguramente os resolverá algunas dudas por el camino, pero es importante que retengáis las preguntas que tengáis porque luego se olvidan. Si alguno de, de los aquí presentes tiene que salir antes de, la, de este encuentro y tiene preguntas, eh, intentemos darle prioridad cuando pasemos al turno de preguntas, ¿vale? Por si tiene dudas por resolver. ¿no? Bueno, las instalaciones fotovoltaicas se trata de aprovechar básicamente la energía, la radiación solar y transformarla en electricidad. Esto se hace a través de estos módulos fotovoltaicos, una tecnología basada en el silicio. Es la capacidad de transformar eh, los fotones que ya impactan, sobre, que aquí están impactando sobre estas gradas, ¿no? transformarlos en corriente eléctrica. ¿no? Aquí se transforman, con las características de, de la superficie, se transforman en, en calor. Pero en una placa fotovoltaica no solo se transforma y se pierde parte de la energía en calor, sino que también se aprovecha para crear una corriente eléctrica. ¿no? Eh, como digo, el 99% de la composición de una placa fotovoltaica es sílice. El sílice es arena de playa, es vidrio, ¿vale? Tiene un 0,01% de composición en boro y un 0,01% de composición en fósforo, que es lo necesario para hacer un diferencial de potencia y generar la corriente eléctrica, ¿vale? A efecto, a efecto digamos... ...de funcionamiento de la instalación físicamente funciona de esta manera... es ...en realidad una tecnología muy simple, entre comillas... ...obviamente todos conocemos y tenemos en mente... ...lo que son las placas termosolares, que son las placas que calientan agua... ...y seguro que muchos de vosotros tenéis este tipo de, de sistemas en casa... Eh, ...la tecnología fotovoltaica en vez de transformar la energía en calor... ...que es lo que hace la termosolar, lo transforma en electricidad... ...bien... Eh, las placas fotovoltaicas producen a través de la radiación solar. Esto quiere decir de que tiene que haber sol en buenas condiciones o iluminación en el, en el entorno para captar esos fotones y que los transformen en electricidad. ¿de acuerdo? Las placas fotovoltaicas van conectadas a la red eléctrica y funcionan en simultaneidad con la red eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? De que tú, en un momento dado, eh, ...de donde van a demandar antes tus aparatos eléctricos de casa... ...es de la energía fotovoltaica... ...si la energía fotovoltaica en ese momento... ...no es capaz de cubrir la demanda que tenéis en ese instante... ...entonces entra de manera simultánea y auxiliar... ...la red eléctrica para daros... ...la energía que necesitáis para eso electrodoméstico... Todo esto funciona sin, automáticamente, sin que tengáis que tocar un botón ni que tengáis que hacer absolutamente nada. No os enteráis, ni siquiera de un parpadeo de luces en casa y no os enteráis de si la energía viene de la red eléctrica o viene de las placas fotovoltaicas, no lo sabéis. Evidentemente, en condiciones de luminosidad vais a suponer que parte de la energía, si no toda la energía, estará cubierta con las placas fotovoltaicas. Pero físicamente vosotros no vais a notar nada ni tenéis que hacer nada. Esto es un elemento que funciona en pasivo durante más de 25 años sin necesidad de mantenimiento. Muchas veces cuando me preguntan, bueno, ¿qué mantenimiento tiene las placas fotovoltaicas? Básicamente el mantenimiento que puede tener una instalación fotovoltaica a nivel residencial es el mismo mantenimiento que necesita una instalación eléctrica de tu casa. Que es renovarla cada 20, 30 40 años. ¿Vale? Estamos en un electrodoméstico muy especial porque es un electrodoméstico que produce electricidad para otros electrodomésticos. Eh, como decía, eh, las fotovoltaicas funcionan en un primer momento eh, dando energía a esos aparatos eléctricos que tenéis funcionando en casa. La manera que vosotros vais a tener de comprobar que efectivamente el sistema fotovoltaico os está proporcionando electricidad es a través, de dos, a través del sistema de monitorización. ¿Vale? Todos los sistemas fotovoltaicos incorporan una monitorización que podéis ver tanto en la aplicación móvil como en la aplicación de escritorio. Eh, registra de manera histórica todo el funcionamiento de la instalación fotovoltaica y no solo hace eso, sino que además detecta alertas, problemas que pueda haber con la red eléctrica eh, y os da toda la, digamos, todo el repositorio de información que recoge todo el sistema fotovoltaico sobre vuestro consumo, sobre la producción fotovoltaica, sobre lo que habéis consumido de la red eléctrica, sobre lo que habéis vertido a la red eléctrica, os da todo ese tipo de, de información y siempre es una información muy útil para que además. Hagamos una cosa muy común cuando uno tiene una instalación fotovoltaica, que es tratar de reunir los consumos más importantes de la vivienda en las horas en las que funciona la fotovoltaica, pero hacerlo con datos, hacerlo con información, no hacerlo simplemente así. ¿no? Eh, uno demanda. La fotovoltaica proporciona energía a esos aparatos eléctricos en tiempo real. Si no alcanza a, a dar toda esa energía, va a entrar la, la red eléctrica de manera puntual y auxiliar, para cubrir esa demanda. Si disponéis de batería este tipo de sistema, eh, en vez de tirar en un primer momento de la red eléctrica, podéis tirar de la batería, entonces la red eléctrica pasa a un tercer plano, ¿vale? donde simplemente entra todavía es más auxiliar todavía, ¿no? Muchos de nuestros usuarios, muchos de nuestros clientes tienen batería, eh, para este tipo de sistemas son baterías de litio, baterías de última generación dentro de la campaña de Son Energía tenéis la opción si queréis sé que es una inversión importante pero tenéis la, la, la opción si queréis de, de instalar baterías en los sistemas ¿qué es lo que proporciona una batería? hay un elemento cuantitativo de ventaja que es que el ahorro neto la factura de la luz es mayor vas a demandar menos electricidad de la red eléctrica por lo tanto tu factura de la luz va a ser siempre más reducida con baterías que sin batería, aún teniendo compensación de excedente. Y la otra es un aspecto cualitativo muy, muy valorado por todos nuestros clientes, que es la autosuficiencia, la capacidad de proveerte en el mayor porcentaje posible de toda la energía que necesita tu vivienda. Quiere decir, cubrir el 95%, el 99% de la demanda energética y simplemente tener el contador, ...como un sistema muy auxiliar de energía... ...nosotros tenemos muchas instalaciones hechas con baterías... ...y la verdad es que es una pasada ver... ...muchos clientes que consiguen... ...de 365 días del año... ...con una batería pequeña... ...como puede ser la del eje de 7 kWh... ...consiguen a lo mejor... Eh, ...de 365 días... ...pasar 330 días siendo totalmente independiente de la red eléctrica... ...es importante... Porque esto se puede llegar a plantear, o podéis plantearlo a alguno de vosotros, que es decir, bueno, ¿qué puedo hacer para aislarme completamente de la red? Para darle la patada al contador. Bueno, pues, pues, pasaría por dejar de ser socio, o por lo menos recibir facturas de son energía, pero esa posibilidad existe. A nivel técnico y legal es perfectamente viable que tú en un entorno humano te puedas aislar de la red eléctrica. Pero no es para nada recomendable. Si tenéis opción de estar conectados a la red eléctrica, permanecer conectado. Porque en un sistema fotovoltaico aislado de la red eléctrica tú tienes una capacidad limitada de producir energía que depende de la potencia que instales y de la cubierta que tengas y eh, tienes una capacidad eh, limitada de acumular energía. Yo muchas veces cuando hablo de la fotovoltaica, de los sistemas aislados de la red eléctrica, hablo del agua. Porque es más visual, es más tangible que eh, la electricidad, que es algo como más abstracto, ¿no? Yo tengo un pozo que me produce agua. ...y tengo un depósito de agua... ...esto es el pozo, serían las placas fotovoltaicas... ...y el depósito es la batería... ...puede pasar de que una época del año... ...el pozo se me seque... ...no tengo agua... ...y puede pasar de que el depósito se me vacíe... ...¿qué hago si necesito agua... ...y tengo el pozo y el depósito que no tiene agua?... ...tendré que llamar a un camión cisterna... ...necesitas un sistema auxiliar de energía... ...con la fotovoltaica pasa... ...es un concepto similar... ...yo tengo una capacidad limitada de producir electricidad... Una capacidad limitada de acumular electricidad. Eh, se necesita un sistema auxiliar. En los sistemas aislados completamente de la red eléctrica, que son en entornos sobre todo rurales, donde no llega el tendido, se aconseja poner un generador de gasolina auxiliar. Pero en sistemas urbanos permanece conectado al contador. Se va a hacer de sistema auxiliar de energía sin las incomodidades evidentes de tener un generador de gasolina. ¿vale? Bueno, la fotovoltaica produce electricidad de diferente manera a lo largo del día y depende también de la época del año y de la climatología que nos encontremos en, en, en ese momento. Es decir, la capacidad de producir electricidad dependerá de muchas variables. Muchas variables, todas ellas, muchas de ellas incontrolables, ¿no? La única variable que en realidad podemos controlar es cuando sale el sol por el horizonte y cuando se pone, porque eso es exacto. Todo lo demás es variable. Es cierto que nosotros, por ejemplo, para hacer los cálculos de rendimiento de este tipo de instalaciones, nos basamos en software eh, de ingeniería, que es lo que hace recopilar medias de producción anual en Andalucía recogido por puntos meteorológicos eh, en los últimos 10 años. Podemos basarnos en medias de radiación que se recogen todos los años para extrapolar el rendimiento energético que puede darnos una placa, ¿vale? Porque el sol es muy predecible. ¿eh? Y dentro de lo que cabe y si no se desmadra el asunto, la climatología también, ¿Vale? Entonces, todo esto es muy predecible. Ahora, estamos acabados de pasar el solsticio de verano. El solsticio de verano es la noche de San Juan, la, el día más largo del año, la noche más corta. Evidentemente en esta época del año las instalaciones fotovoltaicas producen más energía porque tenemos más horas de sol. En invierno las instalaciones fotovoltaicas producen menos energía porque tenemos sencillamente menos horas de sol, esto hay que tenerlo en cuenta cuando pensamos en sistemas fotovoltaicos o cuando pensamos en una cosa muy habitual que es aprovechar la energía fotovoltaica para eh, alimentar la climatización de la vivienda, ¿vale? Tenemos unas horas de sol donde esa energía es producida por nosotros y siempre es recomendable aprovechar esa energía para hacer los esfuerzos de climatización de la vivienda, tanto en verano como en invierno, ¿vale? No solo depende de las horas de sol que haya mayor o menor producción fotovoltaica, evidentemente depende también qué pasa un día de lluvia. Un día de lluvia las instalaciones fotovoltaicas producen electricidad porque suele haber radiación en el ambiente, suele haber cierta luminosidad, pero producen menos y producen de manera más irregular a lo largo del día. Y también las instalaciones van a depender obviamente del impacto que tenga el sol sobre la placa. En fotovoltaica vamos a poner, por ejemplo, la, en el ejemplo que tenemos de los kits, eh, tenemos ofertado para, para la campaña de SON una placa de 380W monocristalina Son de un metro de ancho por dos de alto. Eh, este módulo, y si queréis ahora los compañeros ya pasamos estas cartulinas para que podáis echarle un vistazo, ¿no? Estos módulos hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Que yo diga que ya hay un módulo de 380 vatios, solamente es una referencia nominal. Es decir, el módulo, por una parte, esos 380 vatios es una referencia recogida en laboratorio. Nosotros solo poner el ejemplo de que esto es como la velocidad punta de tu coche, que marca el fabricante, pero que solamente puedes coger en condiciones muy especiales. Tendrás que irte a un circuito con una recta muy larga, con el, con el suelo plano o en pendiente, con el coche en perfecto estado de puesta a punto, ¿vale? Y aún así a lo mejor ni siquiera te acerca a, a recoger la velocidad punta del vehículo. Es como la velocidad de la fibra en casa. Eh, te dicen una cosa, pero en realidad llega a otra porque además los datos van fluctuando, ¿no? Una placa de 380 vatios nunca te va a dar 380 vatios porque solamente son condiciones reproducibles en el laboratorio. Lo que te puede entregar es, y dependiendo ya de las condiciones de instalación, del momento del día, de la eh, limpieza de la placa, de la temperatura, de la humedad, eh, de la polvo sahariano que haya en, en altas capas de la atmósfera, de todo eso va a depender que la placa, en vez de darte 380, que nunca te lo va a dar, te dé picos, dependiendo de la época de año, máximos, entre un, alrededor de entre un 15% y un 20% por debajo de la potencia de la placa, es decir, una placa de 380, el pico real máximo que te puede entregar son 320-330, ¿vale? No esperemos y que en todo momento nos produzca siempre toda esa potencia, eso tampoco va a pasar. Cuando pasa las placas fotovoltaicas cuando producen más electricidad es cuando los rayos solares impactan de manera perpendicular sobre el módulo, porque están ocupando toda la radiación, ocupa toda la superficie del módulo, ese es el momento en el que más produce una placa fotovoltaica. Ese momento se suele dar a la una del mediodía aproximadamente, que es cuando el sol se encuentra en lo más alto en el horizonte. ¿Vale? Eh, en ese momento eh, la placa fotovoltaica es cuando producirá lo máximo. A partir de la una aproximadamente del mediodía irá descendiendo la producción fotovoltaica. ¿De acuerdo? Ya de, eh, depende de otras cosas y ahora comentaré un poquito este tema porque sí es muy importante para saber el rendimiento de la instalación. Si yo tengo el módulo fotovoltaico a 10 grados de inclinación, ese módulo me va a dar mejores picos de producción en verano. ¿Por qué? Porque el sol, ahora mismo no, pero el sol en verano está casi perpendicular sobre la superficie. ¿Vale? Como la tengo la placa casi en perpendicular sobre el sol, en verano ese módulo a 10 grados es cuando me va a dar más producción, pero en verano, en el invierno que diga, me va a dar menos. ¿Por qué? Porque el sol está más bajo sobre el horizonte y los rayos van a impactar de manera más tangencial sobre el módulo. Va a producir menos potencia pico. ¿vale? Muy importante. Más importante que la inclinación o la orientación, la cual siempre debemos buscar el sur. Más importante que estas dos cuestiones es la sombra. Las sombras anulan... Eh, toda la producción del conjunto de en la instalación ¿vale? dependiendo del tipo de equipo si, ahí está la opción, y ahí lo tenemos, la opción de los optimizadores eh, porque ¿qué es lo que pasa? la fotovoltaica normalmente trabaja como un equipo yo tengo a lo mejor 10 módulos y esos 10 módulos trabajan como un equipo unido si uno se ve afectado por una caída de rendimiento, por una sombra, afecta todo el conjunto, ¿vale? ¿Estos son? Esto se produce por cuestiones de tensión, e intensidad y cómo vienen conectados los módulos fotovoltaicos, ¿vale? Por cuestiones eléctricas. Hay que tener mucho ojo con lo que nosotros llamamos los relojes de sol, ¿vale? Los relojes de sol son mástiles, como una farola, como una antena como un, una chimenea de casa. Un reloj de sol va a barrer una superficie todos los días, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta separar. La sombra es absolutamente importante y es lo más decisorio a la hora de saber si una instalación es viable o no es viable, ¿de acuerdo? La sombra de un edificio de al lado, la sombra de un árbol, ¿vale? No interesa, evidentemente, así lo entendemos nosotros, poner una instalación fotovoltaica que no rinda o que no rinda un mínimo, ¿no? Independientemente de la intencionalidad o de la voluntad de querer hacer una instalación fotovoltaica evidentemente se pueden hacer instalaciones sin, sin esperar mucho rendimiento de ellas pero no estamos en Alemania donde tú a lo mejor esperas 200 días de, de lluvia estamos en Sevilla, estamos en Córdoba, en Huelva, en Cádiz tenemos la opción de aprovechar esta energía para una cuestión, una cuestión muy importante que no se suele decir yo suelo comentarlo mucho hay... ...cuatro o cinco cosas que damos por sentado cualquier... ...cualquier humano en la vida... ...es el techo... ...es la comida... ...es el agua... ...y es el, el wifi... ...y la electricidad... ...vale... ...lo que no reparamos muchas veces es que... ...prácticamente del techo, de la comida, del agua... ...y del wifi depende la electricidad... ...eso es... ...y no podemos ser... ...más dependientes de otros que teniendo la electricidad en manos de otra compañía. Todas vuestras compañías eléctricas, a quien vosotros, a quien son paga la electricidad, es andesa. ¿Vale? El tener un sistema fotovoltaico en casa no significa solo el discurso de cuidar el medio ambiente, que es cierto, estamos eliminando eh, los residuos, estamos contribuyendo al cuidado del planeta, a frenar el, el cambio ¿no? climático que tenemos encima. Eh, estamos empoderándonos, estamos haciendo que la energía sea nuestra no de otro y eso cambia la mentalidad cuando uno tiene un sistema fotovoltaico cambia la manera de pensar cuando la energía es tuya y no es de otro vale eh, entiendo que tenéis muchas preguntas voy a hacer una breve introducción de cómo funciona la campaña de Son Energía y los pasos que hay que llevar a cabo vale y damos ya pie a una ronda de preguntas ¿de acuerdo bueno, grosso modo eh, la campaña de SON Energía, para que podáis acceder a la campaña necesitáis inscribiros. No me he traído papel, lo veía un derroche la verdad, porque toda la información está muy bien explicada en internet, y me parece una tontería entregaros papeles y tal. ¿no? Eh, toda la información la tenéis en la web de SON ¿vale? y ahí podéis tener acceso a los keys, a todas las condiciones de la campaña, eh, etcétera, ¿no? Bien, hay una, una primera un primer paso. ...que es la inscripción... ...¿vale?... ...la inscripción cuesta 150 euros... Eh, ...si hay un rechazo voluntario... ...podéis eh, retornar ese, esa inscripción... ...en un momento dado... ...¿vale?... Sí, sí, sí. bien las condiciones generales... Hay una serie de supuestos... ...en los cuales... Si hay una, un rechazo técnico, un rechazo voluntario, vale, podéis recuperar esa inscripción, ¿vale? La inscripción, parte de ella, 100 euros se descuenta del coste final del proyecto, ¿vale? 50 euros se los queda, son energía en conceptos de gestión, ¿de acuerdo? Pero 100 euros se van a descontar del precio final que veis en los kits. Una vez os inscribís, en un plazo máximo de 10 días, nosotros vamos, nos ponemos en contacto con vosotros ¿vale? para empezar a hablar. ¿vale? La idea es presentar la, la propuesta. Eh, se divierte me parece, que tú ya es un poquito ya de. Te... Viene, viene sabemos, hay un documento de condiciones generales Pedro. que viene muy bien explicado. Sí. Sí. Mira, sí. si no es técnicamente viable, te devuelven entero los 150 euros. Ahora, si tú te das de baja, solo te devuelven 100, porque los 50 se lo queda, son energía como gasto de gestión. Eso es. Sí, pero hay un paso que creo que también es la renuncia voluntaria antes de la visita técnica, de que tú puedes renunciar, eh, creo, ¿eh? De todas formas viene, viene ahí específicamente. Nosotros, en ese sentido es... Importante. Nosotros lo hemos encontrado Y hemos encontrado eso O 100 o 150 sí. Otra cosa no es, es importante en este sentido, si estáis dudando de si inscribiros o no Para poder tener acceso a una oferta Personalizada eh, De que en un momento dado preguntéis A nosotros, a Cuánto de Energía Verde Si es viable vuestra instalación ¿Vale? Así que si alguno tiene duda De si es viable o no, ¿por qué? Porque vivo en un bloque eh, Vivo con entre en un socavón porque tengo rodeado de torres, vale de casa en la sombra, vale Muchos a la sombra. Si sí, desde luego tenéis una cubierta de teja o una cubierta plana y no tenéis aparentemente problemas de sombreado, o sea, y queréis hacerlo, lanzaros y escribiros porque os vaya a beneficiar de una campaña que al fin y al cabo eh, se trata de daros el mejor precio que es posible para este tipo de, de inversión. Nosotros nos ponemos en contacto con vosotros y os personalizamos una oferta La oferta además es tan personalizable que de hecho eh, eh, vamos a hacerlo en base a vuestros consumos reales ¿vale? Son Energía tiene acceso a, evidentemente pues a los consumos reales para la luz, etc. Entonces nos van a proporcionar esos consumos reales de la vivienda para haceros una oferta muy personalizable ¿vale? Nosotros a la hora de hacer las propuestas fotovoltaicas nos basamos sobre todo en dos cosas uno es en la cubierta que tenéis disponible y en qué espacio es aconsejable, viable instalar módulos fotovoltaicos. Y la otra es en la inversión económica. Obviamente podéis tener la idea de hacer una instalación pues, de X potencia por, por bueno, en la inversión que podéis, por razones múltiples. Eh, porque creéis que es lo que puede entrar o lo que necesitáis, etcétera, etcétera. Nosotros. Siempre recomendamos a, a nuestros clientes es buscar el punto óptimo de inversión, el punto óptimo de inversión es donde no me quedo corto ni tampoco me paso, ¿vale? ¿Y por qué es interesante eso? Porque vas a amortizarlo en, en el mismo espacio de tiempo que si te hace la instalación más pequeña y a lo mejor disfrutará de muchas más ventajas y mucha más libertad de consumo. Hay que uno que tener en mente, y entiendo que seguro es la voluntad de todos nosotros de cambiar los coches de combustión por coches eléctricos ¿vale? es muy probable de que esto a lo mejor no es este año a lo mejor el año que viene pero a lo mejor sí dentro de 5 o 6 años dentro de 10 años ¿no? esa instalación fotovoltaica va a estar ahí qué concepto más brutal el pasar de depender de la gasolina a producir el combustible de tu vehículo en casa y eso es un paso que podéis dar con un sistema fotovoltaico evidentemente eh, al final un vehículo eléctrico es un electrodoméstico más de casa, ¿vale? O sea, que siempre tener en mente y pensar en, en ese futuro relativamente inmediato de qué queréis proyectar a futuro, porque os interesa, os puede interesar ir un poquito más allá de la inversión, porque tiene unas condiciones económicas brutales que dentro de tres o cuatro años querer aumentar la inversión porque os va a salir más caro, ¿vale? Hay lo que se llama un coste de oportunidad, os va a salir más rentable una inversión eh, un poquito más grande ahora que dentro de un tiempo ampliar esa instalación aunque obviamente a futuro tendréis esa opción de ampliar tanto en módulos fotovoltaicos como en baterías. Nosotros nos llegan vuestras inscripciones actualmente tenemos 20 eh, hemos empezado ya, eh, empezamos realmente hace dos o tres días a llamar a los primeros eh, usuarios y primeros inscritos hay un cupo inicial de 50 instalaciones. ¿vale? Eh, obviamente, no, seguramente no todos los que se apunten sea viable desarrollar el proyecto, ¿vale? Y algunos de estos 20 que hemos, que hemos contactado en algunos casos no es viable, porque no cumple condiciones técnicas de funcionamiento adecuado de, de la instalación. Pero bueno. Os escribís, os ponemos en contacto, os personalizamos, hablamos con vosotros, resolvemos las dudas, nuestros compañeros resuelven las dudas de, de que tengáis sobre la instalación, os diseñamos una instalación a medida de vuestras necesidades y también a medida de vuestra cubierta y os enviamos la primera propuesta a vuestro correo electrónico. En esa primera llamada también eh, agendamos ya una eh, fecha de visita, pero os enviamos ya la primera propuesta al el correo electrónico para que vosotros tranquilamente en vuestra casa valoréis la, la propuesta que os hacemos y os leáis, os leáis bien el informe. ¿no? La idea de las visitas es terminar de cerrar los últimos detalles del proyecto y poder estar para adelante el mismo. ¿no? Una vez se cierra el proyecto eh, y se acuerda y se firma por pues, las condiciones finales de la, de la instalación ...y de y de la y de contrato entre las partes... El, ...pasamos a redactar la licencia de obra... ...la licencia de obra es... ...condición sine qua non... ...para poder de, desarrollar el proyecto fotovoltaico... ...de acuerdo... Eh, ...nosotros nos encargamos tanto de la redacción... ...de la licencia de obra... ...como de la presentación en vuestro ayuntamiento... Para ello importante necesitaremos un poder de representación, ¿vale? Necesitamos representaros de cara a la tramitación de eh, presentar la licencia de obra en el ayuntamiento. Las tasas de licencia de obra es lo único que queda excluido del precio final del proyecto, ¿de acuerdo? Las tasas de licencia de obra os las facilitaremos para que podáis abonarlas en alguno de estos puntos. Y procederemos con la instalación y el proyecto cuando se cumplan dos condiciones, una general y otra particular. La general es que reunamos entre 15 y 20 proyectos para poder ejecutar y, eh, y la particular es que tengáis la licencia de obra aprobada ¿de acuerdo? y eh, a, tienen especificados los pagos, ¿vale? pero simplemente os lo resumo podéis financiar la instalación, importante ¿vale? Eh, tenéis la opción de poder financiarlo en muchos casos, ya lo veréis si financiáis la instalación y pagáis una cuota seguramente la cuota mensual ...esté por debajo de lo que vais a ahorrar ese mes... ...es decir, que puede ser en la mayoría de vuestros casos... ...depende de varias cosas, del tamaño de la instalación... Eh, ...y de vuestro consumo de la vivienda... ...pero si yo voy a ahorrar 60 euros al mes... ...y voy a pagar una cuota de 40... ...es una inversión que se puede pagar sola... ...vale, tenéis las opciones de financiar eh, la inversión... He pedido los pagos, en un 50% cuando se inicia el pedido... ...un 40% cuando se finaliza la instalación y se pone en marcha y un 10% final cuando se procede con la legalización de la instalación fotovoltaica. Por supuesto la instalación es llave en mano, ¿vale? Llave en mano quiere decir que no tenéis que preocupar absolutamente de nada, solamente del día que empieza a funcionar vuestro sistema. Nos encargamos, obviamente, de, eh, de vuestra licencia de obra, eh, de la configuración y el pedido de vuestros materiales, nos encargamos de eh, agendar la fecha de instalación que os venga bien, el diseño del proyecto. Y eh, una vez puesto en marcha la instalación, de poner en marcha la monitorización, de proceder al proceso de legalización con la, con la, con la Consejería de industria. ¿vale? Ya os queda para vosotros, finalmente, aunque bueno, yo entiendo que será también un trabajo que hará conjuntamente Son en Energía en paralelo con vosotros, que es eh, proponeros la tarifa, eh, con fotovoltaica compensación de efecto. ¿vale? Son las tarifas acordadas en la última asamblea. Que además han supuesto un bajón importante con respecto a las tarifas anteriores. ¿vale? Y es una tarifa que es competitiva. ¿vale? Una, yo recomiendo tarifas de discriminación horaria. Pagamos caro durante el día, que es cuando me estoy ahorrando con la fotovoltaica, y si tengo que consumir por la noche, pago barato, ¿De acuerdo? Y bueno, dicho esto, por mi parte, sí, una, una tarifa de discriminación horaria eh, pagas caro durante las horas de luz del día. O durante la mayoría de horas de luz del día. Pero si tienes una instalación fotovoltaica que te está haciendo gratis esas horas caras, lo demás lo pagas a hora barata, ahora valle Sí periodo de luz más caro ahora en verano empieza a la 1 a la de la tarde hasta la once. correcto de la, noche. Hasta la, la mañana una, eso la semana, es sumiendo barato y además con la placa efectivamente, efectivamente de una 11 en verano y en invierno de 12 a 12 no y cuesta para el año que viene no para abril no el que los cambios el, de el cambio lo han dejado para abril del año que viene Abril del año que viene, la han pasado. Para abril. Y bueno, todavía fíjate, está un poco en el año. Sí, y fíjate que ¿Todavía? yo escuché hace una semana en marzo, tú ya me dices abril. Yo creo que es abril. Y ya veremos. Se eh, dijo primero de noviembre de este año, después sí. va pasando para sí, atrás. Sí, sí, sí. A ver si no llega. <risa> <risa> Porque nosotros que ya no sabemos lo de la discriminación que está ahora. Sí, no, para es, un poco, la otra. es un poco lío, la verdad, esa tarifa. Eh, se supone sí, que tiene sus ventajas. Pero no lo tienen claro ellos tampoco, porque si están dando tantos plazos. Eh, eh, ellos, pero ¿tienen? tienen las ventajas para la compañía, no claro, para, sí. lo para los usuarios. Sí, claro. claro. Muy bien, si queréis, eh, hay, si alguna persona se si tiene que ir en breve y quiere hacer una pregunta antes de.. Bueno, yo quería preguntarte, yo creo que a todos nos y saber que el tema de plazo, cuando calculáis empezar la, la instalación. Vale. Eh, bueno, como comentaba, nosotros eh, ahora mismo tenemos 20 inscritos. ¿vale? Desde el principio tenemos que llegar, o los objetivo de la campaña, es llegar a 50. Nosotros, nuestra idea es mm, cubrir cierto cupo de instalaciones ya en proceso y después que coincida de que varias instalaciones tengan la licencia de obra aprobada para empezar los proyectos. Yo creo que en el mejor de los casos, estaríamos hablando de la segunda quincena de agosto, en el peor de los casos empezaríamos en la segunda quincena de septiembre a realizar las instalaciones vale, sabiendo de que oye tenemos que reunirnos acordar ofertas vale tal presentar licencia de obra los ayuntamientos van muy lentos están teletrabajando eh, se van de vacaciones <ríe> tenemos mucha experiencia hay alguien era de espartina no me parece sí. espartina tarda una media de cinco meses en resolver una licencia de obra y, y Alcalá según le dé Alcalá según le dé, efectivamente vamos, de ¿Eh? hecho en Alcalá ha habido gente que ha tardado un año conseguir la licencia sí. de obra o sea, son licencias de obra menores en la mayoría de casos, pero sí ¿en Córdoba? ¿hay alguien de Córdoba capital? declaración responsable tú puedes hacer en teoría la licencia al día siguiente Ahora en, en Córdoba, declaración no, pues... ¿sí? ¿sí? O sea, okay. Pues eso es buena información, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? No voy a Se sí, no, pues, llama pues, por ahí, Que el municipio... Vale, vale, no, sí. La instalación sería... Sí, en otro municipio de, de la provincia, ¿no? Vale. ¿Preguntas? cosa. He respondido, ¿no? Perdona, compañero. Sí, más sí, o menos los plazos, sí, sí, si sí, todo va correcto. Repito, segunda quincena de agosto, mejor de los casos, eh, si no, seguramente segunda quincena de septiembre para empezar con la disolución. Es buena pregunta esa. Eh, en realidad es una, una respuesta muy técnica. Lo recomendable es. En cualquier caso, y así lo recomiendan todos los fabricantes, lo recomendamos nosotros porque tenemos mucha experiencia con el tema de los optimizadores, es no pongas el optimizador a un solo módulo. Pónselo ¿Con a todo? todos. Son 60 euros cada uno. Sí. ¿Y si son cinco placas? Sí, lo que pasa es que eh, hay que mirarlo en cada caso, ¿vale? Pero normalmente eh, poner un optimizador a un solo módulo puede hacer que cuando ese módulo no esté en sombra, Incluso sin estar en sombra, todo el sistema funcione peor de rendimiento. Los optimizadores, a ver, los, los sistemas fotovoltaicos se conectan en lo que se llaman en serie. Esto quiere decir que mantiene la intensidad de la corriente eléctrica, pero multiplica la tensión del sistema. Los inversores funcionan en un rango de intensidad y de tensión. Eh, si tú funcionas dentro de ese rango de tensión e intensidad, el sistema fotovoltaico funciona estupendamente. Si te vas fuera de ese rango de tensión y intensidad, entonces fotovoltaico, el sistema fotovoltaico puede caer en su producción hasta un 80 o un 90%. Cuando una placa está en sombra, está alterando la tensión de todo el circuito y hace un efecto multiplicativo con los demás que puede hacer que la tensión de todo el conjunto se reduzca un 90% y haga que dentro del inversor no llegue el suficiente grado de tensión, de voltaje, para que el sistema arranque. Eso es el problema que hay muchas veces cuando se trabaja con optimizadores. Que este es el que tengo en sombra, bueno, ya te digo que hay que verlo en cada caso yo te aconsejo en ese caso de que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestra, de nuestra web, nuestro teléfono que es muy importante también que nos digas si viene para evaluar la campaña de Son Energía y nosotros haremos un primer asesoramiento para ver si es viable o no la instalación de tu cubierta y qué problemas tendría y qué cosas habría que considerar si tenemos orientaciones y podemos buscar orientaciones sur, si sí es posible. Si tenemos un tejado. Perfecto, sin problema. Lo que pasa que la pregunta es que. Si yo pongo un solo lado, a mitad del día estoy superado. Es si, si una buena cuestión eso también. Que si produce correctamente, si yo pongo cinco placas en el oeste y nueve... Y, o sea, cinco sí. este y nueve en el oeste. Sí. Está... Vale, ahí hay varias cuestiones. Uno es, como he comentado antes, las placas fotovoltaicas funcionan en equipo. Si una se ve afectada por la sombra, afecta a todo el conjunto. El mínimo de módulos que uno tiene que configurar en un equipo son cinco. Si ya dentro de una orientación ponemos menos de cinco módulos problemas cinco iguales misma orientación misma inclinación o entonces sea, se podemos tener cinco módulos mirando en un sitio y cinco módulos mirando a otro pero como mínimo cinco en cada, en cada equipo si pone, no podemos poner podemos pero te va a funcionar mal puedes poner cinco mirando hacia un lado y tres mirando hacia otro te va a funcionar todo mal todo conjunto el reloj solar tendrían que ser seis o cinco eh, bueno, claro, son sí. muchas cosas particulares. Sí, sí, sí. Mira, si sí, hay una cosa que sí has dado que a mí me parece muy importante y relevante, que es un poco las edad de sollayo, pero nosotros tenemos eso mucho en cuenta. Si yo tengo una cubierta de X características, problemas de sombreado, eh, una cubierta inclinada hacia allá, otra hacia acá, yo siempre le digo a mis clientes: prioriza la estética sobre el rendimiento el rendimiento máximo de una instalación fotovoltaica la consigue cuando las placas están orientadas al perfecto a 37,5 grados de inclinación ese es el punto de máxima producción de una placa fotovoltaica a la latitud en la que estamos pero vas a tener una instalación durante más de 25 o 30 años en el mismo sitio prioriza la estética rendir te va a rendir quizá no te rinde si tuviese todo orientado al subperfecto pero es que va a estar durante más de 25 o 30 años en la misma disposición y es aconsejable que una vez uno hace ya la inversión y hace la instalación, no la mueva de sitio. Nosotros recomendamos, no solo por, por esta cuestión, eh, hacer eh, instalaciones que, aunque no tengan el sub perfecto, vale adecuarnos a la cubierta para que quede también dispuesta de una manera relativamente estética. ¿vale? Yo no soy objetivo con las instalaciones fotovoltaicas, es decir, yo donde vea placa las voy a ver bonita. ¿vale? No, no lo soy, ¿vale? Pero hay cosas que se pueden hacer mejor y otras cosas que se pueden hacer mejor. Obviamente, es vuestra vivienda y es vuestra decisión. Eh, si es cierto de que hay ayuntamiento, Valverde del Camino, por ejemplo, en Huelva, que no te permite poner las placas de otra manera que no sean o coplanares que quieren decir posadas sobre cubierta inclinada o en triángulos sobre cubiertas planas. No puedes hacer otra solución. No puedes ponerla en una cubierta que tengo orientada al noroeste, poner las placas orientadas hacia el sur. Valverde del Camino no te lo permite, dos hermanas tampoco te lo permiten. No puedes hacer, dos no, hermanas siquiera te permite hacerte un, un, una pérgola de jardín, ¿vale? Una pérgola de jardín con placas fotovoltaicas. Perdón. VH2, el vehículo, el punto eh, de carga para vehículos eléctricos? No, no, no el punto de carga, sino que además el, la batería del vehículo suministra la energía que interactúe. ¿no? El, el tema, eso es una cuestión interesante también, pero realmente que, hay, que tú puedas disponer de la carga de una batería para un vehículo eléctrico depende del vehículo eléctrico. ¿No eh, No, no, porque los fabricantes de vehículos eléctricos restringen la posibilidad de que puedas usar o no la batería del vehículo. Hay fabricantes que sí y otros fabricantes que no lo te permiten. Por ejemplo, Tesla tiene esa capacidad. Pero la única vez que Tesla ha permitido poner en funcionamiento la batería para cargar la vivienda fue con el huracán que hubo en Puerto Rico hace dos años. Por cortes de suministro eléctrico, dio de software, dijo a todos los Tesla que había en la isla, podéis utilizar la batería para alimentar la vivienda Ha sido la única ocasión. ¿Tenía uno ninguno? No, en América sí hay. Ahí, yo sé que hay fabricantes chinos que están trabajando con ese tipo de cosas Lo que pasa es que la batería de los vehículos eléctricos funcionan de manera muy distinta al consumo de un coche a cómo funciona en casa Entonces, el problema es que se encuentran los fabricantes, y esto es una cuestión muy técnica El problema es que se encuentran los fabricantes cuando quieres utilizar una batería de un vehículo para la vivienda es que, contados los consumos de la vivienda, te cargan la batería del coche Y entonces hay un problema ahí de software y de hardware muy importante La batería de los vehículos eléctricos no son las baterías que hay que poner en casa aunque sea basado en la misma tecnología, que es el litio. Más cuestiones. Eh, a ver, hemos oído durante mucho tiempo el tema del impuesto al sol. Sí. Cómo está esa situación y Mejor sí. que nunca, ¿Sí? mejor sí. que nunca. Sí, pero sobre todo, eh, en cualquier momento, dependiendo del gobierno que haya, eso puede pegar un bandazo, lo mismo que ha pegado tantos bandazos desde que empezamos con, con Uno, eh, Efectivamente, dos. pero bueno, bueno, bueno eh, ya tenemos una sentencia de ya contra el impuesto al alcohol y la, que, la que tenemos que pagar. Realmente no se aplicó sí. nunca el impuesto. Eso, Correcto. Si es una propaganda sí. pero, que pero, se ha hecho, pero, que... Sí, sí, sí, te pero, entiendo. En cualquier actividad, la seguridad jurídica es fundamental. Ah, ah, sí, sí, sí. En sí. la época de las primas renovables. Claro. Y que eran 25 años subvencionadas. Sí, sí, pasada. Un no sé qué gobierno fue y dijo a lo más bien todo. Ah, todo Empieza por P, creo. Fue, <risa> fue el mismo gobierno que puso las primas. Bueno, sí, fue... El pues, P, chico, con el garantía. El... Eh, lo que ha dicho Antonio es algo europeo, que no es algo ya español. ¿no? Vale. Tenemos actualmente. Tú te refieres a dos épocas muy oscuras en relación a la fotovoltaica que hemos tenido aquí en España. Una es la época de las primas a las renovables, donde fijaros la cuestión. En la época de las primas a las renovables se quería incentivar la industria aquí en España. Estoy hablando del periodo 2007-2011. ¿vale? El Ministerio de Industria de aquella época, comida de Zapatero, para impulsar la industria aquí en España de la fotovoltaica, que tenía mucho recorrido y muchas posibilidades evidentes, eh, pues propuso a fondo perdido incentivar que los parques y los huertos solares, la energía que vertiesen a las redes eléctricas la iba a abonar al estado, nosotros, a razón de 40 céntimos el no me de kilovatio hora. Tal era el pelotazo que había huertos solares que tenían por la noche un generador de gasolina funcionando vertiendo energía a las redes eléctricas. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasó en aquella época? Al principio fue un, un digamos, una, un programa que funcionó muy bien a nivel local, muchas Personas, de muchas familias, amigos, eh, grupitos locales se reunieron para hacer estas inversiones de millones de euros porque estaba prohibitiva la tecnología en aquella época con esta promesa de que te voy a pagar 40 céntimos de kilovatio hora que viertas a, a la red eléctrica. Por estoy pagando en casa a. Bueno, esto fue un mal planteado. Se quiso dar un impulso y el problema fue. ...que se metieron fondos de inversiones internacionales porque esto era un pelotazo, era una inversión segura. Y ahora mismo por culpa del cambio normativo que hubo en 2011, el gobierno de Zapatero, retrastándose de aquella normativa, es que tenemos alrededor de entre 4 y 7 mil millones de euros eh, comprometidos en pleitos internacionales por el cambio de las reglas de juego a mitad de partido. ¿Vale? Es que por cierto, si, si hay que pagar alguna de esas multas, la pagaremos todos también. Con, con ese tipo de multas se pagan en el déficit de tarifa. ¿vale? Este tipo de regularizaciones y demás. ¿no? Y luego vino otra época, que es la época del llamado impuesta al sol. Real, famoso Real Decreto 500-2015, de, de octubre de 2015. En ese Real Decreto se recogía el concepto de pirámide de respaldo. Un... Coro, un un concepto muy movido por Iberdola en ciertos ámbitos y que eh, se plasmó en una ley que recogió el ministro Soria en, en esa ley, el famoso Real Decreto de Impuesta al Sol. Realmente, nosotros hemos estado desarrollando proyectos tanto domésticos como industriales con esa ley vigente y nadie en España ha pagado un duro de la impuesta al sol. Porque una cosa es que salga la ley, pero para que salga la ley, después tiene que salir cómo aplicarla. Y nunca salió cómo aplicar esa ley. Con lo cual nadie pagó un duro por ella. Esto me lleva, por ejemplo, a una cosa que quizá alguno de vosotros podáis tener en mente también, que es la, el tema de las instalaciones de autoconsumo colectivo o de autoconsumo compartido, que significa que a lo mejor tú haces una instalación en un bloque como eso, solamente una instalación y todos los vecinos se pueden beneficiar porque estamos compartiendo la energía. Tenemos la ley, pero no ha salido todavía la manera de cómo aplicarla. Con lo cual en realidad tú puedes llevar a cabo el proyecto porque la ley te ampara, pero no puedes ponerlo en marcha porque no sabes cómo ponerlo. No hay, no hay marco normativo para ello o administrativo, ¿no? Real Decreto eh, 19-2018 se derroga definitivamente el impuesto al sol. Y se establece la base de la ley que tenemos actualmente simplificación administrativa de las instalaciones fotovoltaicas. Antes era un pifostio de la leche hacer una instalación fotovoltaica. Había que poner doble contador, hacer eh, 20.000 papeleos para poner una instalación en marcha y legalizarla. Era una absoluta odisea poder legalizar una instalación fotovoltaica anterior al Real Decreto este de 2018. Y se ponen las bases también de lo que después nos llevamos todos una sorpresa, que la ministra Teresa Rivero, en el Real Decreto... Eh, Dos, eh, 2019 mete en la compensación de cedente, cosa que en realidad no nos esperábamos. Venga. Lo que te sobra. ¿El qué? Eh, hasta antes de 2019, y en realidad, prácticamente hasta hoy. De hecho, y no os miento. La primera factura de luz con compensación de energía que he visto. Eh, aquí en Andalucía fue ayer, después de más de un año de pelea con eh, industria, con la distribuidora, con la comercializadora eh, para conseguir la compensación de excedente, ¿vale? eh, ¿Cómo funciona? La compensación de excedente es una cosa que nosotros siempre hemos entendido que era lo justo y lo lógico Tú me cobras la electricidad a precio de oro que menos que si yo te doy electricidad me des algo a cambio, aunque sea simbólico, ¿no? Y es lo que es la compensación excedente. No te van a compensar el mismo precio que tú compras la electricidad, eso es inviable. Pero sí te van a dar algo a cambio, aunque no sea todo el precio toda la energía que tú pagas, ¿vale? Como os digo, hasta... y esto es la mayoría de instalaciones que tenemos a día de hoy, la electricidad que se vierte a la red eléctrica la regalas. Pero la compensación funciona de la siguiente manera si yo he consumido energía de la red eléctrica en un mes por valor de 60 euros vale, consumido por la noche, tengo mi instalación fotovoltaica pero la energía que he consumido por la noche, los días de lluvia y demás ha tenido el valor de 60 euros y la energía que he vertido a la red eléctrica tiene el valor de 45 euros pues de los 60 que he consumido 45 se me resta ¿de acuerdo? He consumido 60, he vertido por valor de 45. 60 menos 45, pago 15. Otro ejemplo. He consumido 60, pero he vertido por valor de 80 euros. Hablo de, de euros ¿eh? en la factura. He vertido por energía por valor de 80 euros. Bueno, pues de los 60 euros que he consumido, como he vertido más de ese valor, 60 se me anula. Dice si qué pasa con los 20 euros que van de 60 a 80, se pierden. ¿Vale? Se los quedan de eso. Esto quiere decir, por una parte, dos cosas. Uno, la factura de la luz nunca te va a salir a devolver. Nunca te va a salir, oye, pues son energía, te va a ingresar este mes 20 euros. No va a pasar. Y lo segundo es que lo máximo de rendimiento económico que puedes conseguir con una instalación convertida a la red eléctrica es pagar la potencia contratada. El término fijo y los impuestos asociados al término fijo. Más los canones de, de enganche? Sí, sí, sí, por sí, supuesto. Que tiene el, el, de, el, de, el, de, el, de, el de que te suministre e y además el, el de devuelto, ¿no? ¿no? Eh, ese, ¿Ese canon sigue, sigue vigente? ¿no? Sí, sí. Son los peajes de acceso asociados a lo que es la tarifa, a la tarifa que pagamos por potencia, el impuesto eléctrico, el alquiler de equipos y el IVA. El mínimo. Yo pongo el ejemplo de apaga tu casa un mes. Apágalo todo. Cierra la casa, baja todo el cuadro eléctrico, apaga la nevera, apágalo todo. En la factura que te llega al final de mes, es lo mínimo. Que es pagar la cometida, que es pagar la potencia que tienes contratada. En principio, lo máximo que puedes conseguir con la compensación de excedentes es ese escenario. O sea, una factura de 15 euros. Ya sí. mínimo. En todo el que quiera solicitar compensación, porque solicitar la compensación es voluntaria. ¿eh? Sí, pero eso nos encargamos nosotros. Y ahora voy un poquito al proceso y ya. Lo más justo posible. Esté... Sobredimensionado. No, Efectivamente. Me ha para bueno, es que, claro, luego hay una serie de juegos ahí muy interesantes. Eh, pero. Eh... El punto óptimo de inversión, ese punto en el cual yo estoy cubriendo la, la demanda, tengo abierto eh, a la energía eléctrica, lo cual quiere decir también de que tengo muchas posibilidades de seguir optimizando, eh, seguir metiendo consumos que antes no tenía, que me restringía. Al final, lo que me transmiten los clientes que llevan muchos años con instalaciones fotovoltaicas es que... Como el, tan seguro el ahorro y la amortización de la inversión, porque lo ven todos los meses, al final lo que les ha quedado es vivir con mayor comodidad, con mayor libertad en casa. Y están más despreocupados del consumo de la vivienda, de la climatización, etc. Viven más tranquilos, en general, por tener este tipo de tecnología en casa. Y eso... Bueno, quería un segundito, termino de, de, de responder al compañero, al proceso. Que tú clientes eh, en la red es eh, lo mismo eh, la misma cantidad por la que tú, que, que tú has pagado por él se trata de encontrar o sea, un balance no hay, no hay un, un precio fijo sí. que se va regulando sí pero... hay, la tarifa que publicó ayer mismo son energía no sé por cuánto tiempo tiene la validez supongo que va a estar la próxima asamblea pero tú pagarías energía con discriminación horaria a 14 céntimos en horario punta a 7 céntimos en horario valle eso es lo que tú consumes y verterías a 5 céntimos el kilovatio hora. no es una compensación kilovatio por kilovatio. Es precio. Es valor, precio. Valor, valor, precio de la energía vertida y precio de la energía consumida. Y además no te lo guardan para el mes que viene. Te no. quedas con el. Es un, es un ajuste mensual. Eso es. Mensual. 5 y 7 o 14. Oh, y 7 14. Correcto. No, todo lo contrario. Eh, cuanta más cara esté la electricidad, más te van a pagar, más valdrá la energía que tuviertes a la red. Depende de cómo se marcan los precios de la energía. <risa> Eso es una grandísima pregunta <risa> Eso no es para hoy <risa> eh, Un segundito eh, Proceso de legalización y solicitud de compensación de accidente Que ha quedado en el aire y quiero responderla eh, nosotros como empresa instaladora, así lo marca la ley, y la normativa, lo que nos queda cuando nosotros ponemos en marcha una instalación es comunicar a la Consejería de Industria la puesta en marcha de esa instalación fotovoltaica, ¿vale? Se tiene que presentar una serie de documentaciones y eh, solicitamos en la mayoría de casos, a menos que haya alguno que expresamente diga, bueno, pues no me quiero compensar, quiero regalarla, ¿vale? Pero normal es compensar. Nosotros informamos y registramos esta solicitud de compensación de excedente en la Consejería de Industria. Legalmente hablando, a partir de esa comunicación, tu instalación está perfectamente puesta en marcha y no tiene ningún problema legal. ¿De acuerdo? Ahora. Y esto es muy importante. A partir de ahí, nosotros, tanto la empresa instaladora como el cliente, le pierde el rastro al proceso administrativo que viene a continuación. ¿Vale? El proceso administrativo que viene a continuación es nosotros informamos a la industria... Industria comunica distribuidora, que será Endesa la mayoría de vuestros casos, porque es la que tiene vuestros contadores, y Endesa comunica Son Energía. Y son energía se pone en contacto contigo para ofertaros la compensación de excedentes. Y tú ya en ese punto acuerdas con Son Energía una tarifa de compensación de excedentes. ¿vale? No sé en este punto cómo actúan Son Energía, la verdad, yo entiendo de que en el momento que nosotros procedamos con la legalización y, y sumamos los documentos de la legalización de vuestra instalación, inmediatamente después, porque Son tiene capacidad para ello, nosotros no tenemos detrás ninguna comercializadora, nosotros como empresa instaladora, ¿vale? Entonces, en ese sentido el cliente está un poco más desamparado, pero vosotros tenéis a Son detrás, ¿vale? Entonces, Show va a velar por vosotros, por vuestros intereses y por si tenéis la instalación y ya está legalizada y tenemos aquí papeles que lo demuestran, pues entiendo de que acelerará todo el proceso para que os de la compensación en las siguientes facturas. Ahora ven contigo. ¿Cuánto tiempo se ha más o menos, la rentabilización la, la de la La rentabilización de, de, de la instalación y luego, en cuanto a la factura, Sí, bueno, depende de cada caso eh, Para los precios que tenéis Y os lo digo, porque seguro que alguno de vosotros habéis informado Y si alguno me consta de que ha tenido presupuestos nuestros eh, El precio que tenéis de la campaña Esta de Son Energía, Real Es mejor, Es súper competitivo Muy competitivo esto hace evidentemente de que el caso de amortización en todos los casos se reduzca independientemente de lo que es tu factura de luz. Obviamente la instalación fotovoltaica te va a repercutir un ahorro en la factura de la luz, con eso amortizas la inversión. Bien, con estos precios ya depende un poco de, de qué factura de luz tenga, de qué consumo tenga, ¿vale? de cuál sea el tamaño de la instalación. Pero con esto, con lo que hemos estado viendo, los periodos de amortización, en el mejor de los casos pueden ir de 3 hasta un máximo de 7 años, con estos precios. Para una instalación que tiene una vida útil de más de 25 años. Sí, que en el caso de una vivienda de dos personas, se le ve mucho menos la rentabilidad a la instalación. ¿eh? Sí, hombre, luego hay muchas cosas que van a depender de ellos. Estáis por el día en casa. Eh, si sí, estáis, por ejemplo, los hábitos de consumo son muy importantes. Eh, normalmente, una familia de cuatro miembros, en una vivienda de 100 metros o 120 metros cuadrados, consume de media unos 4.000 kilovatios por eh, para Yo en ese tipo de casos recomendaría una instalación de entre 3 y 4 kilovatios de potencia, vale. Eh, pero bueno, luego depende de varias cosas. La instalación fotovoltaica produce energía durante las horas de luz del día. Te interesa aprovechar esa energía. Muchos de nuestros clientes, a lo mismo no están en casa, ahora mismo es muy típico de verano y también muy típico de invierno. Pareja, joven, con niños, <coughs> a lo mejor él llega de trabajar a las 3 y ella trabajar a las 5. Él llega a trabajar a C, eh, viene a recoger los niños, imaginaos ese día, ese típico día soleado de invierno, pero un frío que te caga, ¿vale? Eh, y llegas a casa y la casa es una nevera. Pues muchos de nuestros clientes lo que hacen es programar la climatización por la mañana, que no hay nadie. Eh, y todo el esfuerzo energético de climatizar la vivienda me ha costado cero, tanto energéticamente como en la factura de la luz. Lleva casa y tengo la casa calentita. O en invierno, en verano, tengo la casa fresquita. Ya depende de cómo eh, trabajéis en sinergia la fotovoltaica con los elementos que hay en casa. ¿vale? Eh, ya veréis, ¿vale? si apuntáis, yo os animo a que os escribáis y demás y que, que valoréis una instalación para vuestra vivienda. Eh, tenemos unos informes y una, todo nuestro equipo técnico comercial eh, da una información muy profunda, tenemos mucho conocimiento del producto y asesoramos también una vez puesta en marcha la instalación ¿vale? también podéis consultarnos, tenemos un servicio de asistencia técnica de funcionamiento también, también podéis consultar con el comercial y obviamente siempre hay tips, siempre hay eh, eh, ¿cómo se dice? recomendaciones, consejos ¿vale? para aprovechar todo esto muy, muy importante Hay una cosa que no viene contenida en los kits de base. Ah, ahora voy contigo, no me olvido. Eh, el Energy Meter. ¿vale? El Energy Meter está ahora mismo fuera de los kits. Es un añadido, ¿vale? Pero nosotros no concebimos una instalación sin ese dispositivo. Si tú tienes una instalación fotovoltaica, hay un sistema de monitorización. Si tú tienes nada más que, eh, si tú te haces la instalación sin el meter, lo único que ves de tu sistema de monitorización es la curva de producción fotovoltaica, ¿vale? Vas literalmente a ciegas. Una de las cosas más interesantes y que a todo el mundo le encanta, le flipa cuando lo ve, es ver el consumo. Porque si no, ¿cómo sabes que ese aparato que acabas de encender? cuánto consume? ¿Cuánto me ha cubierto la instalación fotovoltaica de ese consumo? Baja ciega. Te llega la factura de la luz pero no sabes exactamente porque no tienes con qué compararlo. Es más, muchos de nuestros clientes, cuando tienen malas lecturas, lecturas estimadas y demás, tienen ahí de referencia todas las lecturas históricas de tu sistema de monitorización particular. Pero es fundamental para poder optimizar la inversión, para saber cómo funcionan los aparatos eléctricos de casa, que es una sorpresa siempre. Para, eh, para saber cómo funciona también el sistema fotovoltaico en relación a tus aparatos y todo eso, saber el consumo de tu vivienda. Es fundamental, entonces, obviamente no, si quien quiera hacerlo sin esos datos, lo puede hacer, ¿vale? Pero es un absurdo a ir con una instalación y estar a ciegas. Sin saber exactamente qué es lo que te está cubriendo, qué no, qué pasa si enciendo este acondicionado, cuánto vas a ciegas si no tienes ese ese, ese dispositivo. Cambia monofásico, eh, si tienes todos los electrodomésticos monofásicos. No. De todas formas, ¿qué uso esas máquinas de climatización? ¿Y qué potencia tenéis contratada? Claro. No, bien. de los trifásicos. No, más baja no se puede. Sí. <risa> <risa> Exactamente, no te compensa cambiar las máquinas de aire. Es más inversión. Pero bueno, quizás lo que, lo que te ahorras por irte a un sistema, esto es muy típico, ¿eh? Lo que te ahorras por irte a un sistema monofásico lo compensa, un sistema fotovoltaico, un monofásico lo que te sale una inversión menor lo compensa esa diferencia de precio cambiando el sistema de climatización de casa pero obviamente es una cosa que tienes que evaluar eh, a ver, simplemente un detallito sí eh, Eh, eh, sí. no, no, si venís por y para la campaña, no tenemos tenéis que inscribiros para que podamos ofertar. ¿vale? Me gustaría saber si me compensa o no me compensa eh, todo esto. Entonces, tú me estás diciendo que tú me haces el estudio si me inscribo. Si luego no me interesa, pues eh, no me interesa y entonces para que me, voy, me he inscrito. ¿no? Sí, eh, que, entonces un poco la pescadilla que se muerde la cola. Creo, porque esto viene. Sí. No, nada más una cosa, porque yo. O sea, en mi instalación yo consumo bastante poco, entonces yo lo que digo, bueno, a mí esto yo tardo, como dice la señora esa, 20 años en, en, en amortizarlo. Entonces claro, ante, aunque sea muy interesante y todo eso, yo quisiera tener una, una idea de, de magnitud de precio ¿eh? para saber si me interesa o no, me interesa o más o menos lo que es mis tribos. Si no me interesa de ninguna forma, es que ni me molesto ni me molesto, ¿no? sí, Evidentemente. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Si es que tiene solución. Sí, la, la solución es, es sencilla, es simplemente que os pongáis en contacto directo con nosotros a través de nuestra página web. ¿vale? Nosotros haremos un asesoramiento, veremos si es viable la instalación. ¿Vale? Si alguno tiene dudas de sombreado, de orientación, de colocación... No, no, de sombreado y eso no duda, ¿eh? tiene duda. Pero tiene dudas de rendimiento de, de inversión. Rendimiento pues yo pago ahora mismo entre 25 y 30 euros al mes. No te compensa. Igual que yo, eso es mi pregunta. Porque es de un, un kilovatio... Cuanto euros o 10 euros. Claro. Cuanto más... Ah, no sé, ah, no sé, que, claro, el tema del coche eléctrico, pero ¿Eh? claro, ahora mismo... Está igual que yo. Cuanta, cuanto mayor sea tu consumo eléctrico y más pagues por factura de luz, más compensa la claro. cosa. por eso estoy preguntando... No, no, y además te digo, contrario. si tú llegas a un compañero y tú le dices, mira, pago de 25 a 30 euros, todo el mundo, nosotros cualquiera, por lo menos cualquiera, debe decirte, no compensa. Menos evidentemente de que vaya a cometer un cambio energético en tu vida y me refiero a, un, a aumentar el ¿Un consumo coche. pero si no, no te compensa normalmente a partir de qué factura media compensa la fotovoltaica a partir de 60 euros a menos, de factura media mensual ¿vale? de 60 euros para abajo ya hablamos de plazos de amortización que se sitúan entre los 10 y los 15 años es verdad que hay un precio súper competitivo de la campaña de SON pero, o sea... Podemos pues buscar mayor libertad de consumo, toda esta cuestión cualitativa, pero nosotros somos, nosotros somos los primeros también que le damos mucha importancia al rendimiento económico de la inversión. Es una, es una pequeña máquina que produce dinero, es una inversión que hacemos y tiene que tener un retorno. en relación a esto, eh, te quería preguntar a ver qué me aconsejas, aunque yo ya casi lo no tengo claro. Yo tenía una placa de solar que ya ha hecho crack ha podido estos días desde, era del año 92 así que era, ir, que sí. entonces ahora me he planteado lo de hacer la, la instalación fotovoltaica aún así consideras que es interesante mantener una placa de energía ¿Térmica? solar para el agua o bueno, no con no soy objetivo no compensa. No no, yo, yo ya lo he visto porque me cuesta 2.000, 2.500 euros. Pues sí. te... eh, nosotros siempre... A ver, una cuestión por lo menos. La electricidad es muy versa. Con la electricidad puedes alimentar luces, puedes alimentar el frigo, puedes alimentar puedes calentar y enfriar agua, calentar y enfriar en una estancia. Con la placa tenemos horas solamente calienta agua. Sí. Sí, bueno, combinarla, claro. Sí, sí, sí. Sí, Sí, por supuesto. Ahí lo que pasa es que yo simplemente, el espacio que ocupa la termosola, que suele ser grande y aparatoso, es un espacio estupendo para poner placas fotovoltaicas. Eh, tenemos la opción, no viene dentro de los añadidos, ¿vale? Pero sí hacemos puntualmente instalaciones de sistemas de aerotermia para agua caliente sanitaria, para agua de ducha y eso porque va muy en sinergia la aerotermia, la aerotermia simplemente son termos eléctricos muy eficientes, termos eléctricos de agua de toda la vida muy eficientes. Entonces funciona muy bien en sinergia con los sistemas fotovoltaicos. Todo lo que sean resistencias de calor, tu termosalada la tendría porque necesitas un sistema auxiliar para cuando no pueda calentar el agua. Todo lo que sean resistencias de calor son máquinas de comer energía. Y los termos eléctricos de toda la vida son máquinas de comer energía pero granel. Pero, puedes tener un sistema fotovoltaico tener un termoeléctrico seguramente el sistema fotovoltaico te proporciona el 80% de toda la energía que necesita el termoeléctrico para calentar el agua pero, pero en la mayoría de casos queda poco para más y hacer una instalación fotovoltaica simplemente para calentar agua no tiene mucho sentido ¿No has dicho cuánto suma? ¿verdad? Sí, son 120 euros, 116 euros me parece que son, y incluidos, vienen en el kit. Y vale. Luego, O sea, el, el paquete que se escoja, compromete en algo si luego hay que cambiar, en siquiera es una orientación, ¿no? es una orientación y ya está. Luego, como he dicho, estamos, está el paquete los paquetes son 5, 8, monopásicos 5, 8, 12 y 15. Sí, si tomo por ejemplo, si pues mira, aquí cabe, no me viene bien 12. ni 8 no. Correcto. Sí, sí, sí, sí, perfectamente, sin problema. Y luego, tema inversión. Sí, sí. ¿Puedes vale. si hay algo si... Sí, claro, claro. A ver, nosotros somos, desde hace unos cuantos de años, entidad colaboradora de la red andaluza de la energía, que ha estado eh, promoviendo dentro de un programa que alguno de vosotros quizás pueda sonar, que se llama Construcción Sostenible, que era un programa que subvencionaba, por ejemplo, el cambio de las ventanas de la casa y todo eso. Por dentro de ese programa de Construcción Sostenible con fondos europeos, eh, eh, ...se puso en el último trienio... Eh, ...es decir, año 2017-2020... ...se introdujo por primera vez aquí en Andalucía... ...la posibilidad de tener... Eh, ...cubierto por subvención... ...una parte del coste de la instalación fotovoltaica... ...nosotros hemos hecho... ...durante estos últimos años... ...más de mil tramitaciones de subvenciones para, para... este tipo de proyectos aquí en Andalucía... ...el fondo... ...se cerró en febrero de este año... ¿Vale? ...de todas formas las subvenciones tienen muchas letras chicas, ¿Vale? son una pesadilla administrativa, no tienes garantizado que te puedan dar la subvención, vale. No la ¿Tienes, una, tienes, la tienes una retención a la declaración de la hacienda, tengo a gente esperando desde hace año y medio a hacer su instalación y que le venga la solicitud aprobada para hacer la instalación con subvención, o sea que se pueden demorar los proyectos mucho y luego te obliga a, a, a bueno, una serie de cumplimientos. Eh, necesitas que la instalación esté durante en, al menos cinco años instalada en tu vivienda eh, bueno, hay muchas letras chicas tenemos mucha experiencia con subvenciones ahora, evidentemente es una es muy tentador y es muy goloso. y desde luego nosotros cuando hay subvenciones animamos a la gente a hacer los proyectos subvencionados porque es una manera de abratar mucho el coste de las instalaciones eh, no hay y la cosa es que rumores hay siempre pero nosotros no podemos pasar en rumores o sea, nosotros tenemos que ver un BOJA que se ha publicado y después que salgan las bases y después que la agencia andaluza los publique y que lo ponga en marcha yo digo que en el mejor de los casos si entran subvenciones pasará como la última vez entrarán ...en mayo de 2021... ...y el primer proyecto con subvención... ...que empiece en mayo de 2021... ...se ejecutará... ...en enero de 2022... ...para esa época... ...has amortizado con diferencia... ...la instalación haciéndola además... ...al precio de la campaña de Energía. ...eso muchísimo, con muchísima más razón... ...que lo que te iba a decir... ...es que se puede solicitar al ayuntamiento... ...dependiendo del ayuntamiento... Eh, ...la reducción del IBI... ...o por unos años... Por eso hay muchos municipios. Eh, bueno, salió ahora en abril, salió una, no sé cómo llamarlo, una directrices de la Junta de Andalucía para el ayuntamiento para incentivar las instalaciones fotovoltaicas a nivel municipal, porque hay muchas restricciones. Nosotros cuando presentamos licencias de obra hace tres años en el ayuntamiento... Eh, se creían que montábamos centrales nucleares en las cubiertas, o sea, era una cosa alucinante. Teníamos que ir técnico por técnico explicándole qué era la fotovoltaica. Eh, ya todo eso está bastante superado y hay mucha experiencia, ¿no? Pero hay mucha problemática con el tema este. Se hizo una directrice de la Junta de Andalucía en la cual se... ...indicaba de que, oye, los ayuntamientos deberían de hacer las licencias de obra... tramitarla por declaración responsable... ...que quiere decir que podemos instalar al día siguiente, ¿vale?, entre comillas... ...y también está el tema de las bonificaciones en el IBI, ¿vale? ¿Hay alguno de Sevilla Capital, por casualidad? En Sevilla Capital son 30 años de bonificación en el IBI. Pero yo... ...sí no me compensa igual que Ignacio, tengo gasto mil kilovatios al año. Solo por la bonificación ¿Qué? en el IBI Cristina te compensa. <risa> Solo por la bonificación en el IBI te puede compensar. Mira, <risa> eh, pues ya está. Porque ¿Eh? somos... 50% de bonificación en el IBI los tres primeros años y 27 años al 30%. Joder... Oh, Sí, es Sevilla capital, ¿no? Eso es en Sevilla capital Aquí hay que enterarse en... Alcalá me suena que no Alcalá Porque sí que podríamos Y aquí también sacar la idea ¿Tiene alguna petición al ayuntamiento? Mm tomare Sí, sí, sí, evidentemente. Tengo clientes que están moviendo peticiones en bolillos de la habitación y cosas así, intentando reunir a clientes para. Menos que localmente también se incentive esto de alguna manera. La manera que tienen los ayuntamientos es de este tipo. Creo que acaban de cambiar 30, pero es indefinido. Puedes solicitarla todos los años. En los sitios donde yo viví. No sé si hay un límite en plan hasta que amorticen la instalación. que no Es que te lo vas prorrogando años. Sí, pero tienes que ir tú a solicitarlo. Creo que no es. sino que Sí, sí, sí. Bueno. No, no, no, que tienes que ir tú a solicitarlo todos los años. En Sevilla no, en Sevilla lo solicitas un año y tienes 30 años de bonificación. Córdoba creo que hace poco también ha movido algo, capital. Y bueno, poco a poco todos los municipios. ...están empezando a mover estos temas... Eh, Mayrina de las Araces acaba de ampliar de 5 a 7 años... Eh, ...San Juan de las Araste también a 5 años... Eh, ...bueno, es cuestión... ...nosotros tenemos datos de algunos de los ayuntamientos... ...hay que tenerlo en cuenta, evidentemente... ...tenemos datos de algunos de los ayuntamientos... Y, ...pero bueno, siempre os animamos... ...a que consultéis con vuestros y empujéis, ¿vale? ...en caso de que no esté. Las instalaciones en edificios comunitarios, en, en bloques de casos, eh, ¿qué, ¿qué tipo de problemas generan? Vale, cuestión de vecinos. Es, es, es, eso, es... Nosotros tenemos instalaciones hechas en bloques de vivienda, son instalaciones hechas para los servicios comunes del bloque o para un residente que ha conseguido el ok de la comunidad para hacerse una instalación para su casa. Entonces, yo vengo de Córdoba. Sí. Voy a intentar contactar con gente de Córdoba para que lleguemos a los 50. ¿Vale? Y ya estaremos tratando. ¿Tú has dejado tu Sí, Ahora vale. vale. no, mismo creo que se publicó esto el martes de la semana pasada. La campaña. El tenemos complementado ahora mismo. Bueno, tenemos un 40% de inscritos, ¿eh? no quiere decir que salgan todos los, todos los inscritos porque no todos ya sé que no reúnen las condiciones. ya no reúnen. En principio se van a cubrir 50 instalaciones. Si pasan de 50 escritos no sí. habrá problema, es decir, es que necesariamente tenemos que pasar de 50 escritos porque que... no todo el mundo que quiere después va a poder. Pero que si son 100 mejor, ¿no? Que no... Ah bueno, claro, claro. Sí. No, y, de... no. y depende del éxito de la campaña de que haya nuevas campañas, evidentemente. Por ahora la verdad es que tanto son como nosotros muy contentos de toda la acogida. Eh, muchas gracias a los que los y... eh, Si ¿Y queremos que eso, ¿vamos? Vamos a Córdoba sí, <risa> sí, ¿sí? Ya estamos de vacaciones no, sé yo si hay ya estamos allí, solo no hay Córdoba ¿Va? No hay, no hay grupo Si <risa> bueno, este sí, sí, no me tenéis a disposición Para a Cádiz, Córdoba Si no, a mí, algunos de mis compañeros también Vale, también Ha apuntado su nombre, ¿no? Sí, dice que está bueno no, no, no, no, no, máximo no, bueno, ya, sí, bueno, la, no ya se Cuenta se cierra y después bueno, hay no, que esperar no, no, no. tres años a que salga otra campaña. No, no, no puede ser el número que sea. Está un poco abierto el asunto, ¿eh? Hasta menos... Yo quiero decir que 50 era para que nos diese una, una instalación gratis para la ONG, ¿no? Ah, era eso. Vale, si hacemos sí. 100, pues tenemos para dos, ¿no? Suponemos. Sí, lo que pasa es que en principio la, la, la, hasta donde se, ¿eh, Cristina? Porque... Acabamos de empezar hay algunas cosas que todavía no, no tengo al detalle. Pero vale. hasta donde sé, son 50 instalaciones a desarrollar. Eh, y una vez se hacen esas 50 pues lo haremos, supongo. Y oye, como ha salido la experiencia, por todas las partes, evidentemente. Como ha salido la experiencia, repetiremos, tal, no sé qué. Yo, yo supongo vale. que irá. Vale, vale. De todas formas, yo por lo que he podido ver de las otras campañas a nivel nacional que ha hecho son.. Eh, y hasta donde sea, y lo que podía hablar con los compañeros de, de Son Energía de, de Cataluña eh, la campaña está, ha arrancado muy bien con mucha fuerza y eh, en respecto a vosotros y a la posibilidad que tenéis de hacer este tipo de inversión ahora, eh, creo que de dentro de todas las campañas colectivas que ha tenido Son a nivel nacional, esta es la más competitiva en precio ¿vale? tenéis un precio tenéis un precio brutal o sea, un... que yo no sé cómo creo que una pregunta de interés para todos. Es el caso, por ejemplo, de alguien que no sea socio de SOM Energía, por ejemplo, o un vecino con el que te lleva bien, que tiene unas condiciones positivas. ¿Es posible hacerse socio de SOM para cogerse a... Claro. Sí, ¿no? Es que pues, con los precios te conviene muchísimo hacerte socio de SOM, que son solo 100 euros. ¿Eh? Y te queda con los precios de ellos. Sí, bueno, bueno para que lo escuchemos todos. ¿Hace falta ese de Son Energía para acceder a la campaña? Eh, ahora mismo no. Sí, puedes acceder a la campaña si te haces socio o te haces de la tarifa de Son Energía. Pero que eso se hace en un momento. Ahí tenemos eh, ordenando. No sé Creo que como. En principio está planteada para el socio. Sí. Pero. Sí, sí, sí. Solo para socios. La ya nos hemos enterado si. Nos lo hemos preguntado varias ese veces. Detalle, la verdad es que no... Sí, porque como tenemos convenio con, con Alguadaira y con Solano, ¿eh? entonces la gente de Solano o de Alguadaira no son, muchos no son socios. entonces estamos diciéndole que se pueden hacer socios inmediatamente, porque le conviene solamente, no es por. pero por precio incluso le conviene. O tanto en la procedencia de la pura. Vale. Me vale. eh, pregunta el compañero por eh, en qué consiste, en qué elementos lleva la instalación física. Vale, y, y de dónde vienen los materiales. Eh, en cuanto a los componentes son módulos fotovoltaicos, mínimo cinco módulos, vale, Módulos que miden un metro de ancho por dos de alto. Eh, los módulos van con una estructura, dependiendo del tipo de cubierta que tengáis, se aplicará una solución o se aplicará otra, ¿vale? Vaya, por delante, evidentemente, la, la fotovoltaica se instala en tejado. Nosotros somos los primeros interesados en no provocar goteras. No provocar goteras. ¿Vale? Eh, se hace todo con mucho mimo, con mucho cuidado. Después de mis instalaciones nos orgullecemos de decir que solamente una ha recortado goteras. ¿Vale? Y fue porque fue eh, en una chapa sangre eh, Desde los módulos fotovoltaicos tenemos que llegar al inversor. El inversor o conversor es, un, es el electrodoméstico que queda dentro de casa. ¿Vale? También se puede poner en el exterior, pero todo lo que dejemos en el exterior en las condiciones de energía va a durar menos. Así que, si podemos dejarlo en el interior, mejor. Tiene el tamaño de una caja de, zap de zapatos o el tamaño de mi mochila aproximadamente. ¿Vale? y es como el ordenador de toda la operación es el que gestiona la energía es el que te transmite los datos de la monitorización es el que hace que funcione en, en sintonía con la red eléctrica ¿vale? el, el inversor que viene en la oferta es un inversor Huawei híbrido, muy interesante quiere decir que a futuro no hace falta añadirle ningún dispositivo para incorporarle batería y eh, además viene con 10 años de garantía y eh, ya está placa, inversor y conectamos por cableado hasta el cuadro eléctrico general de la casa ¿Vale? normalmente lo que suele traer más de cabeza en la instalación física de la vivienda es precisamente el cableado por dónde me lo vas a tirar no tiene que ir al cuadro eléctrico, sí. o a un caos eléctrico? No, no no no tiene que ir por ley y por recomendación de todo tipo tiene que ir al cuadro eléctrico general de la vivienda Puede ir conectado a un cuadro eh, secundario, pero solamente en el caso de que no podamos llegar a general. ¿Eh? Sí, bueno, obviamente cada casa es, es una sola eh, cada casa es distinta y eh, básicamente. Nosotros siempre buscamos priorizar el cableado por el interior. El cableado por el interior significa eh, caja de registro, ¿Vale? En la mayoría de casos no son aprovechables, pero tenemos dobles techos, tenemos chunks, que son respiraderos que van desde la cubierta hasta la primera planta normalmente. Y entre dobles techos, chunks y demás, se suele encontrar solución, pero no siempre es el caso. O sea que hay que tener la cabeza, la mente abierta para una solución exterior si no hay otra posibilidad. Queda la opción de regola: picar pared meter corrugado, etcétera, etcétera, no lo recomendamos, tiene más lío que otra cosa y hay que presupuestarlo aparte, evidentemente porque es más obra. Si una instalación fotovoltaica, una instalación fotovoltaica es un poquito. las viviendas no están diseñadas para poner placas fotovoltaicas, es más, nosotros tenemos una pelea constante con los arquitectos para que eh, viviendas de nueva construcción pongan corrugado y si se pueda que se ponga el cable por el interior y que no vayamos por el exterior, ¿no? Pero todo lo que se pone por el exterior igualmente va con el acabado que vosotros deseéis. Normalmente, canaleta blanca, por el exterior, buscando una esquinita, un sitio donde no molesta la vista, ¿vale? Intentando integrarlo lo mejor posible. Podéis encontrar ejemplos de estos acabados en nuestra web, la de, en la página de proyectos. Más cositas. Perdón. Ah, ¿de dónde venían los materiales? Pues a ver, aquí o sea, no hay engaño. mira, los módulos vienen de un de un distribuidor, no es fabricante es distribuidor, de un distribuidor español ¿vale? de una empresa pequeña eh, que está en Castellón eh, el 99% voy a intentar no sea exagerado el 95% de todos los módulos que se producen a nivel internacional se fabrican en Chichi y el inversor es chino eh, se pueden trabajar otro tipo de fabricantes pero es que es chino también ¿Vale? eh, la electrónica misma de los inversores es chino, todo viene de China y además tiene mucho sentido que venga de China tiene mucho sentido porque eh, la primera fábrica que a lo mejor de fotovoltaica fábrica en condiciones estaría en Alemania hace 30 años esa fábrica comparada, incluso actualizada, comparada con una fábrica que se haya inaugurado hace tres años en China, la de las fábricas chinas le deben tener vueltas. La capacidad de producción, tanto en calidad como en desarrollo de estos productos, ahora mismo la industria china es superior al resto. Si sabéis y habéis dicheado un poquito de cómo ha ido evolucionando la fotovoltaica en estos últimos 10 o 15 años, eh, China ha instalado fotovoltaica ...pero casi el triple de lo que ha instalado el resto del mundo... ...y además en una velocidad brutal... ...han salido muchísimos fabricantes chinos... ...ahora la cosa es... ...y esto a nosotros nos importa mucho... ...no hay dos fábricas chinas iguales... ...ahora mismo eh, la mayoría de fabricantes mundiales... ...y las principales marcas y fabricantes mundiales... ...que son Ginkgo, Canadian... Eh, eh, ...Risen, eh, Trina... Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, luego tenemos otras marcas, coreanas también, todas fabricadas en China igual. Bueno. Esta gente, sus propias fábricas no dan abasto. Hay tal demanda a nivel internacional de que las fábricas que ellos tienen de esos grandes multinacionales no son capaces de absorber la demanda. ¿Qué es lo que hacen? Tienen que subcontratar la producción a fábricas chinas que son fábricas como fabricantes blancos. ¿Qué hace Iberia? Iberia lo que hace es auditar periódicamente fábricas chinas, las auditas, o sea, va personalmente a las fábricas y en función de los procesos y de la calidad de fabricación decide fabricarlo o no en esas fábricas y de, coger, y de ponerle eh, la marca a, a la, al módulo que sale de esas fábricas. ¿Vale? Así es como funciona ahora mismo el mercado de fabricantes mundiales de fotovoltaica. Ahora, eh, es que nos gusta mucho eso. Te diga, no, no, yo no te estoy revendiendo un producto que viene revendido de otra parte o que ha pasado por no sé dónde. No, no, yo voy a China, voy a las fábricas, me paso dos meses allí visitando fábrica por fábrica, hago mis informes, veo eh, los productos eh, y decido. Pues este producto me interesa, este no me interesa, esta fábrica la descartamos, esto De hecho, hay algunos módulos que están por el mercado que nosotros rechazamos porque sabemos a través de Iberian de dónde viene y nos dicen, mira, sí, nosotros también estuvimos valorando esa fábrica, pero decidimos que no. Eh, sí, pero es igual, claro, es lo mismo, es lo mismo. Ah, había, uh, el único fabricante que fue en la época de la prima renovable fue el Sofotón. Y nosotros tenemos, vamos, no ahora mismo, pero trabajamos con mucha gente que trabaja en esos fotones. Eh, pero sí, sí, sí, pero, eh, se fue a. Bueno. Hay una cosa interesante de estos módulos: eh, son placas full black, que llamamos, son placas monocristalinas full black. Tecnología PERC, mucha, <risa> tiene mucha letra así técnica. El módulo tiene una garantía de producción de. Perdón, garantía de material de 20 años. Es decir, si el módulo por sí solo se estropea en algún punto, se, se, el marco se descuadra, se produce un punto caliente. Eh, o tiene un problema de alguna soldadura o algo de eso y tiene un mal funcionamiento Esa garantía de, de material te cubriría ese daño ¿vale? Y luego tiene una garantía de rendimiento Y la garantía de rendimiento es de 30 años ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el fabricante te garantiza de que el módulo fotovoltaico en el año 30 Va a producir al 80% de lo que producía el primer día Nosotros en los estudios en los informes establecemos una pérdida media anual de un 0,8% de degradación en el módulo, ¿vale? O sea que tú instalas hoy y dentro de un año producirá en las mismas condiciones un 0,8% menos de lo que producía el primer día. Y además es comprobable y como yo digo a mí los clientes es una discusión matemática porque los datos están ahí y tú puedes ver dentro de 15 años cómo te rendía la instalación el primer día. Y la discusión en este caso, como digo, son discu las discusiones habladas. ¿Son detectables por el módulo o lo tienes que sospechar si, si empieza. casi eh, una placa. cuando. Así, cuando. Si se sí, sí. Placa se cuando algo funciona mal. El, eh, cuando una placa funciona mal es que se, se suele detectar al momento. te quiero decir. tienes un chivato. en el sistema de monitorización. A y resulta 116 que euros vale, me haya <coughs> Hay que limpiarlas Buena pregunta ¿Qué? ¿En principio no? Si ¿Sí hay que limpiar los módulos fotovoltaicos Yo esto, Si el, el parque este de 2 megavatios que tiene son energía no El que emitió son energía Si se ensucian los módulos ¿Vale? y coge una capa de polvo llega menos radiación al módulo por lo cual el ¿no? módulo produce menos tiene más? está obstruido ¿vale? normalmente la suciedad eh, en, el, en el peor de los casos o sea, cuando nosotros no hemos encontrado mayores pérdidas de, sí, de, ¿sí? de ¿sí? por suciedad del módulo ha sido eh, pérdidas de alrededor del 20% normalmente se suma suciedad Suciedad del módulo más alta temperatura ambiente. Es decir, es muy típico de esta época de verano, ¿vale? De que un día llueva barro, se embarre todo, ¿vale? Y además ah, venga acompañado de alta temperatura ambiente, ¿vale? Y cuando se da esa combinación, el rendimiento del módulo puede caer hasta un 20% con respecto a lo habitual. Pero la suciedad en sí mismo solo oscila entre un 5% y un 15% de pérdida de rendimiento. Si en una instalación en un huerto solar, que es una inversión económica, yo pierdo entre un 5 y un 15% de rendimiento por tenerlo, estamos hablando de mucho dinero que estoy perdiendo, pero mucho entonces tendré un equipo de limpieza que periódicamente vaya pasando limpiando los módulos ¿vale? en una instalación doméstica te esperas a la lluvia o a esta hora del día a, y eso es importante a esta hora del día, si tenéis la posibilidad un manguerazo lo que tiene el módulo fotovoltaico por delante es es, el, es un cristal, es un vidrio, es una ventana ¿Vale? Y tenemos que tener cuidado Con el módulo de darle un choque térmico ¿Vale? Y entonces, claro Uy, qué solaz, uy, qué sucia está Venga, le tiro con la manguera eh, a, a una, De la manguera del pozo El módulo a 50 grados Y con la manguera, ¡plac! ¿Vale? Choque térmico ¿Vale? Pero a la pregunta de si Hay que limpiarla Yo no, la... El... Hay un, evidentemente, esto parece una contradicción y ya me he tenido muchas veces esta explicación con clientes míos. Coño, Pedro, que hace un calor de la leche, esto debería de producir más No, no, no funcionan las placas fotovoltaicas por calor, funcionan por radiación, ¿vale? Y tú funcionas igual a 40 grados cada 20, porque yo estoy abandonado a 40 grados. La placa fotovoltaica no produce igual a 40 grados a 20 grados. De hecho, la condición ideal de producción de placa es 20 grados de temperatura ambiente. Todo lo que baje y todo lo que suba de esos 20 grados de temperatura ambiente, no le viene bien al módulo. Entonces, ¿cuánto pierde el módulo por cada grado de temperatura? Y eh, te digo, los módulos de gama estándar suelen tener un 0,4% de pérdida de potencia de producción por grado de temperatura. 0,4. A partir de los 20 grados, para abajo y para arriba. Es más habitual que aquí en Andalucía tenemos más problemas por las altas temperaturas. 0,4% de pérdida de producción eh, por grado que superemos los 20 grados de temperatura ambiente. ¿A grado podemos perder un 12% aproximadamente? Sí, ese con el módulo de gama Metis. El mejor módulo que hay en el mercado en cuanto a, a pérdidas por temperatura es un módulo de un, un fabricante SunPower, ...que te consigue una pérdida por temperatura del 0,27%. O sea que el rango de eficiencia por alta temperatura... ...se mueve entre un 0,4 y un 0,27. Y este módulo que nosotros ofertamos... ...creo que está en 0,36. Pero aquí se pueden poner 80 grados, sí, ¿no? Sí, sí, no, pero es en la temperatura ambiente. en, en la, ah, el aire. En no la aire. La sí, la referencia pone... es sobre temperatura ambiente. Luego el módulo... ...funciona en un rango de temperatura... ...que suele situarse entre los menos... ...dentro de lo que es la célula... ...entre los menos 20 grados... ...dentro de lo que es el módulo... Entre, ...no, entre los menos 40 grados... ...y los 80 grados... ...suyos propios... ...un día de calor en Sevilla... ...con el, Sevilla, en Córdoba, en Necia, ...a 40 grados reales... ...esas otras... ...a 40 grados reales de temperatura ambiente... ...el módulo está al límite de su capacidad de producción... Si se calienta la... el tejado que hay por debajo, el módulo al calienta y lo enfría, ¿no? Sí. Porque de, le, de le quita la sombra, radiación. Claro, un el... Yo... 20 centímetros, por lo cual te está sí. dando sombra. Yo pero... me lo había imaginado que da claro. sombra, pero. Hace una doble función. Quería comprobarlo. Que era... Te produce electricidad y te da sombra. Al sí. Sí. Y ahora hay una, una pregunta que, te, que he hecho varias veces a un ingeniero eh, eléctrico y me tiene disquera. es digo, Sí. Si el radiador del coche funciona desde hace más de 100 años, ¿por qué nada se le ha ocurrido poner un radiador para disipar el calor de las placas fotovoltaicas? Ahí los hay. Los hay. Pues, no un, un radiador, ¿eh? No, es un disipador de calor. ¿eh? Claro, es... lo importante de un modelo fotovoltaico es como la capacidad que tenga de disipar el calor. También depende de muchas cosas, ¿eh? Si tú pones un módulo fotovoltaico a 30 grados sobre esta superficie plana, va a estar mejor refrigerado de que si lo haces sobre una superficie donde no tenga de ¿vale? Hay detalles. Pero a ver, el problema de eso es el balance energético. El problema de eso es el balance energético. Eh... Producir energía para refrigerar, para ganar en... ¿sabes lo que quiero decir? Estás perdiendo. Porque estás produciendo energía para refrigerarme con lo que gano energía, pero claro, estoy produciendo energía para refrigerarme. Entonces, desde el punto de vista de eficiencia, no tiene... No, no, no, no, hay una combinación buena. Yo tengo un cliente que le puso... Eh, muy friki, muy friki ¿eh? eso es muy nivel muy friki ¿eh? ni si nos ocurre. <risa> que le puso como aspersores y humificadores a los módulos por detrás vale, eh, pero es muy friki eso tenemos las condiciones que tenemos de radiación de calor, de frío tenemos la cubierta que tenemos no tenemos otra y tenemos la capacidad de producir electricidad será menos, será más eh, ...luego cada, cada instalación eh, siempre tiene un toque distinto... ...no hay dos instalaciones iguales... ...pero tendremos la opción... ...y eso... ...SON ha trabajado muy bien esta campaña... Eh, ...de tener acceso a esta tecnología... ...y sea cual sea la producción... ...va a venir bien siempre... ...va a venir bien siempre... ...aunque esté embarrado... ...aunque haya 40 grados de temperatura... ...aunque en ese momento le estemos perdiendo un 20% de eficiencia al sistema... O, aunque en, en verano la instalación de 3 kilovatios me produzca 2,8 de punta y en invierno me produzca 1,5, ¿vale? Ya me estáis bombardeando. Esto es un tercer No, que hablando. Pero a mí, es que a mí me pica, ¿eh? yo Yo hablo mucho. ¿eh? O sea, Hola, ya. <risa> no, que son preguntas que nos han hecho muchas personas. Una de ellas es que menos de cinco, de cinco módulos no se pueden poner. No. Menos de cinco no. no. Ni cuatro y medio. No. Vale. <risa> Pues, y la otra pregunta es que si se puede orientar diferente para el invierno y para el verano, por hacer inclinaciones distintas. No la aconsejo. No la aconseja, ¿no? A ver, tú. Yo aconsejo instalaciones estáticas. Como le metas un elemento móvil al sistema, uh -huh. te estás asegurando problemas de mantenimiento futuro. Un día se te va a quedar... Pues mira, es que tengo clientes así también. Hostia, Pedro, mira lo que me he hecho tal y cual, un mecanismo para coger la placa. Claro, yo qué sé... Cojo una fila de cinco placas, que son 250 kilos, ¿vale? Co con la estructura, ¿vale? Y la muevo con esta palanquita y no es de cuánto. Al tercer día se te quedan callados y ya se queda ahí. Uh -huh. Dale. No tiene sentido. Instalación, déjala. Hazla bien desde el principio. Ponla bien, quédate con la copla. Ya te digo, no, no tiene sentido. Dale. Es verdad que... Eh, la mejor inclinación para el invierno son alrededor de 45 grados y la mejor para el verano son 20 grados, de media. Eh, y la óptima son 37 y medio. La pero, por ejemplo, si quieres, si tienes una cubierta plana y dices, pero yo quiero los módulos a 37 grados y medio, que es lo óptimo. Cuesta un poquito Tempo. más. Porque los fabricantes de estructuras fotovoltaicas trabajan con 30 grados. Y si quieres 37 y media hay que añadirle material. Y tú le preguntas al fabricante, eh, dame una estructura de 3 y, medio, y te dice, vale, te tengo que cobrar el material porque la estructura de 3 y medio es más grande que la de 30. Uh -huh. Entonces lo que se trabaja estándar son 30 grados. En, en, cubiertas, en, en cubiertas que sean Plana. planas, como si pusiésemos un módulo aquí. ¿vale? ¿no? Sí sí. Y la coplanar, ¿no? La coplanar es posado sobre cubierta y con uh -huh. la inclinación de la cubierta, si quieres puedes jugar con la estructura en triángulo para darle mayor inclinación o menor. ¿Vale? Pero hay que estar muy vigilante de qué sombra tenemos cuando damos inclinación. En fin, bueno, son cosas que vemos en detalle cuando, cuando vamos a hacer la visita y hacemos los presupuestos también. ¿vale? Pero obviamente, quien quiera, no, pues yo tengo mayores consumos en invierno, pues te interesa buscar esa solución. Si tienes una cubierta inclinada de, de 10 grados, metes el módulo con la estructura en triángulo al 30 y tienes 40 grados que te viene perfecto para esos picos de producción en invierno. Te producirá menos pico en verano que lo más en invierno. Todavía más, nosotros calculamos las pérdidas según orientación, según inclinación, ¿vale? También calculamos en los presupuestos las pérdidas de, de energía dependiendo de estas características de instalación. Bueno, ya, ¿no? Más sí, sí, o ¿no? <risa> eh, menos estándar de, de no sé, de, de, ¿Nosotros? De, de una superficie plana con... Sí. No sé Nosotros, la instalación media que estamos haciendo actualmente es eh, de 4 kilovatios de potencia. Le seguían 10 módulos. Esa es la instalación estándar que estamos haciendo. Da mucho juego tener disponible eh, una meseta de 2 kilovatios de potencia prácticamente desde las, 10 del, desde las 10, 11 del mediodía hasta la en esta época del año, hasta las 6-7 de la tarde. 2 kilovatios de potencia de meseta, con picos de producción que pueden rondar los 3,3 alrededor picos de producción al mediodía. Dos kilovatios ahí, una meseta, durante, en esta época del año, durante 6, 7, 8 horas al día, da mucho juego. ¿Y eso qué vale? Eh, pues en el... creo que el... Con todos los accesorios, 5.500 euros más o menos. No llega. Bueno, tenemos la de 8 que son 4.400, tenemos la de 12 que son 5.800, pues estaremos rondando los 5.200, para 3, sí. 10 módulos... De... Y, y si le mete todo, todos los accesorios, después ¿te, te, te ponen... Eh, el que yo de verdad, de... para mí es imprescindible, es imprescindible y necesario, y no valoraría que si no pasa nada, si no queréis el meter, ¿vale? Pero de verdad, saber lo que consumís es fundamental. El meter es, es este, ¿no? Es aparato, sí. Sí, Está a repetirlo por si bien, tenéis bien. Está bien, tengo que dividirlo. Bueno, yo lo primero también es comentar Porque es que esa es la letra chica Cristina. ¿vale? La, me la he leído un par de veces pero son. ¿Pero de, dicho, ¿no? de, de la inscripción a la campaña. Sí. Dentro de lo que es el formulario de inscripción hay condiciones generales y se te especifica en qué caso se te puede devolver la inscripción. Sí ¿vale? sí. Pero cuando te he pero el problema que, que tengo los, los, los rojos, solar y tal. Dirígete a que, nosotros. A web, eso el lunes. Vale, nos mandas bien una solicitud, dices que viene de la campaña de Son Energía y un compañero se pondrá en contacto contigo para evaluarte la viabilidad de tu instalación. Lo que no podremos hacerte, ¿eh? si no te escribes, da, facilitarte una fe Pero si sí te podemos orientar de estos no. No porque ya te lo digo, tendría que dividir las placas en la convertiente. No Vamos sé si, si, si, si suministra bastante, siendo básicas Es que tengo un montón sí, sí, de cosas que, vale, vale, creo sí, que lo hace dudoso. Y, hace muy muy duloso, y que todo es de... eso tiene viabilidad. Pues, ya, sí, sí, sí. Bueno, sí. Sí. bueno, compañeros, ya que estamos haciendo grupitos, muchas gracias Muchas gracias. Y, y nada, os espero, espero veros en vuestras casas. Bueno,